Como ya adelantábamos en el turno de enmiendas y pese a nuestra posición crítica hacia la política del Partido Socialista en materia de memoria histórica, otros vendrán, que bueno te harán, refrán este que bien puede aplicarse a la política del Partido Popular en relación a la cuestión que ahora nos, nos ocupa. Personalmente entiendo preocupante el desprecio con el que en los últimos tiempos viene tratando el Partido Popular a los organismos internacionales en memoria histórica. Resulta que, gracias, en el 2014, el redactor especial de, la, de Naciones Unidas formula a España un catálogo de recomendaciones en materia de promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Pues bien, en mayo de 2017, el relator se ha visto obligado a combinar públicamente al Estado español para que dé explicaciones sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones que les formuló en el año 2014. Más recientemente, en un informe del pasado 7 de septiembre, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas involuntarias de Naciones Unidas era aún más contundente, pues constata con preocupación que la mayoría de las recomendaciones para que los familiares de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura puedan, puedan tener acceso a verdad, justicia y a reparaciones no han sido plenamente implementadas, lo que mantiene a los descendientes de las víctimas librados a su propia suerte. Observa además con preocupación un patrón de impunidad contrario a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España. Se atreve a afirmar que no es solo que el Gobierno no cumple con la obligación de investigar las desapariciones forzadas, sino que además despliega constantes obstrucciones al procedimiento judicial excepcional llevado a cabo por la justicia argentina. Critica, además, en particular al Ejecutivo de Mariano Rajoy por no actuar con la debida urgencia y celeridad ni asumir un rol de liderazgo para asegurar una política de Estado en este tema tal y como se había recomendado en el informe de visita. Recuerda el Estado que la financiación de las exhumaciones y procesos de identificación de los restos debería ser asumida por el Estado para que estos procesos no dependan exclusivamente de algunas comunidades autónomas o de particulares y asociaciones privadas. Lamenta, además, que el Estado haya hecho caso omiso a las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos o recuerda que la tipificación expresa de las desapariciones forzosas se ha quedado francamente corta y no es plenamente compatible con la Convención para la Protección de Todas las Personas Forzadas. ¿Por qué se han puesto tan duros el relator especial o el grupo de trabajo? Porque saben que en estos tres últimos años, desde 2014 a 2017, es fácil resumir lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular poco, muy poco o casi nada, con mayúsculas. Solo así se explica que el Grupo de Trabajo le ha dado al Gobierno español un ultimátum, 90 días, para presentar un cronograma actualizado en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones aún pendientes y las fechas previstas para cada una de ellas. La reforma que aquí se insta podría ser una magnífica ocasión para mostrar a los organismos internacionales el respeto que, al menos a nosotros, nos merecen. De cualquier manera, y aunque personalmente tengo algunas respuestas, no quiero terminar mi intervención sin traer al Pleno la voz de Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional, quien en su comparecencia el pasado 17 de octubre ante la Comisión de Justicia del Senado, que le recomiendo encarecidamente que aquellos que no tuvieron la oportunidad de verla en directo recuperen su intervención, se formulaba en voz alta algunas reflexiones y algunas preguntas con las que me apetece interpelar a todos los presentes. Decía… España no tiene por qué ser un país diferente al resto en esto, en materia de verdad, justicia y reparación, ante gravísimos abusos en materia de derechos humanos. No tiene por qué. Desde organismos internacionales me preguntan siempre, ¿por qué España sigue manteniendo los obstáculos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para 40 años después seguir manteniendo los obstáculos y acrecentarlos? Yo no la tengo y soy español. No tengo una razón para justificar por qué no se avanza. Puedo pensar que al principio de la transición había una serie de razones que hoy no se dan en absoluto y, sin embargo, se acrecientan los obstáculos. Me niego a pensar que nuestro país es diferente al resto y que es incapaz de afrontar, por razones que no sabemos bien explicarnos, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Miren, yo no sé si España es o no diferente, pero sí que sé que su Gobierno y sus tribunales actúan diferente. La justicia argentina acaba de sentenciar en la megacausa de la ESMA y condenar con 29 cadenas perpetuas a los responsables de los vuelos de la muerte, ese sistema de exterminio de los detenidos y desaparecidos que se llevó por delante a 4.000 personas lanzadas al mar desde aviones militares después de haber sido drogadas. Aquí no queremos cadenas perpetuas, pero sí al menos una digna ley de memoria histórica que suponga el final definitivo del sistema español de impunidad y de la situación de injusticia flagrante que las víctimas del franquismo continúan padeciendo 40 años después de la muerte física del dictador. Hoy la ESMA es un centro de memoria y un ejemplo mundial de cómo convertir un lugar de tortura y horror en un intento de terminando, señoría. Termino ante la repetición. Igual, igual y lo digo con evidente ironía que lo que España está haciendo con su Valle de los Caídos. No podemos seguir así. No podemos seguir siendo la vergüenza a Europa en el trato a las víctimas del franquismo. Gracias.